Andamos sonando fresh, todos saben que esto es Real trap. Nosotros tenemos la pinta, yeah, yeah. Dependiente grabo cintas. Yeah, yeah. Esta mierda se sí es hace distinta, sí es distinta. Andamos fresh, pulsera de 100 zapato de Ya yeah. pregunta con quién ando por Dando vueltas como Carrusel, andamos fresh por ser de 100. Ya, yeah. sujeto de cientos. Ya, yeah. pregunta con quién ando por el culto, mando un poco de querubés. Con las tipa dando vueltas como Carrusel, Saúl es para presidente. Estaba perdido y volví. La vida mal andando, pero me salí. Una persona que estaba en la zona siempre me entregaba lo win. París siempre andábamos secos y con las ganas de morir Estamos sexy Y tú que amas se queda perplexi Esa tipa sabe que andamos votando rexy, Aunque sexy se hace la que es igual Todos saben que nosotros somos decimos pues ser recién ya yeah. ah, O sea zapatos de asientos Ya yeah. pregunta con quién Ando con el bon Cooper como en carrusel doble, uh, puta no quiero que doble, uh, puta no brilla, no es cobre, uh, una la quita en el sobre, ya, yeah. que te golpea en el ciome uh, receta y ahora ni come, uh, no su problema, no asome, uh, los picos lo aspiran al polen, ya, yeah. quienes de afuera la quiero la seda no fueron actores, ey, por culpa mi droga, tu mierda se esconde, la mía se pone, ya, yeah. se fueron los ceros ya ahora ni espero cambiamos los roles, ya, yeah. ando sin vista, menos con visa, solo con soles, ya. Yeah. Quiero una doble, uh Puta no quiero que doble, uh Puta no que yo no es cobre, uh Cuando la quita en el sobre, ya yeah. La que te golpea en el siome, uh Receto ya, ahora ni come, uh No es un problema, no asome, uh Los picos, lo, pico, lo aspiran en el polen, yeah. Pulsera de cien Zapatos doscientos, yeah Pregunta con quién Ando joder justo mando un poco y ser Con la tipa dando vueltas como carrusel Andamos press Pulsera de cien, yeah Zapatos doscientos, ya yeah. Pregunta con quién